Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta semana cumplimos tres meses del ciclo a de ciencia cierta. Eh, creo que ninguno de los tres que estamos participando en el ciclo hubiera imaginado que íbamos a cumplir tres meses. Eh, les queremos agradecer la participación lunes a lunes en las encuestas. Le quiero agradecer eh, a Juan y a Andrés por participar del ciclo y poner la mejor onda para que cada tanto hagamos un video cada uno de las distintas carreras. Eh, también quiero agradecer esto a modo personal eh, a todos los trabajadores de, de trabajos esenciales que están poniendo el cuerpo en esta pandemia. Eh, es, es un momento bastante complicado a nivel global y, y bueno, gracias a, a los trabajadores de salud y un montón de otras profesiones podemos seguir adelante en un montón de cuestiones. Eh, y bueno, volviendo al ciclo, esto surgió un poco obviamente con, con la idea de poder seguir generando contenidos de divulgación de ciencias, de las ciencias que se estudian en nuestra facultad, y bueno, se extendió muchísimo más de lo pensado, pero aquí estamos, eh, haciendo un video hoy un poquito diferente, y, y un poquito más informal, acá estamos creo que Andy, creo que anda con el mate por ahí también, no sé Juan, ahí está Andy con su mate, bueno... Eh, la idea del ciclo, hacer estos videos cortos y, y, y filmarlos un poco, un poco así nomás, digamos, desde el celular, era la idea, era que se pueda hacer rápido, fácil, y que cualquiera pueda acceder desde, desde su celular a mirar estos videos, sobre todo, bueno, los seguidores de Instagram, y después también estamos agregando los videos en, en YouTube para que sea de fácil acceso a cualquiera que por ahí no tenga Instagram y que, y que pueda acceder de manera sencilla, a través de internet, con los videos que quedan grabados en YouTube. Mi nombre es Cintia Pérez, soy doctora en Astronomía, de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, y en este momento me estoy dedicando a la divulgación científica en el planetario de La Plata, eh, realizando creación de contenidos y producción audiovisual. Así que ahora le paso la palabra a Andrés, si querés presentarte, contarnos un poquito de vos. Hola a todos. Eh, bueno, me sumo al agradecimiento de Cintia a todos los trabajadores esenciales que están poniendo el pecho en este momento. Yo, eh, como bien dijo Cintia, yo soy Andrés Donofrio, soy geofísico de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Y en este momento eh, yo me recibí en septiembre del año pasado y a partir de ahí estoy trabajando en la Secretaría de Extensión de la Facultad, la cual se dedica a ser Todas eh, actividades para el público, como talleres, eh, cursos, eh, coordina también los proyectos de extensión, y bueno, y también a pasar de la pandemia estamos eh, transmitiendo el ciclo de charlas eh, de forma online por el canal de YouTube eh, Planetario. Eh, me desempeño como auxiliar docente en dos materias. Buenísimo, gracias. Juan, ¿nos podés contar un poquito de vos? Buenas. Hola a todos, eh, yo soy Juan Augusto, el año pasado en diciembre me recibí de técnico en meteorología en la facultad y desde octubre del 2018 eh, formo parte del equipo de observadores meteorológicos de la facultad que todos los días realizamos tres observaciones meteorológicas. Y aprovecho también, como dijo Sim, para agradecerle a todos los trabajadores esenciales y también a, al resto de mis compañeros de trabajo que desde que empezó la cuarentena con todas las precauciones necesarias y los protocolos, venimos trabajando día a día para mantener esto de las observaciones en, en plena cuarentena, que es algo muy importante para la ciencia, seguir adquiriendo, adquiriendo los datos. Bueno, gracias chicos. Después, eh, por ahí Juan te voy a preguntar un poquitito más sobre eso, porque el pronóstico es algo como muy... Muy, siempre que da, da mucha intriga, ¿no? sobre todo al, al público general, incluso yo que soy astrónoma no sé tanto del tema y está bueno para indagar un poquito más. Bueno, este video es un poco diferente, no, no vamos a hablar de contenidos en sí, de digamos por ejemplo, qué es un volcán, qué es una galaxia o demás, sino que vamos a contar <coughs> perdón, un poquito por arriba de lo que se trata cada carrera. Eh, la astronomía es una de las de las ciencias como más antiguas en la humanidad, en, en sus inicios estuvo como muy eh, mezclada con, con la astrología, con la filosofía, con otras ramas que, bueno, hoy día ya están eh, separadas y tienen distintos eh, enfoques. Eh, y eh, bueno, actualmente, digamos, recorriendo siglos, las cosas se fueron como aceptando y, y haciendo más eh, cada vez... En, más específicas, y actualmente la Astronomía es una carrera en sí misma, en muchos lugares, en otros no, ahora les voy a contar. En particular en la Argentina se estudia en tres lugares, en La Plata, en Córdoba y en San Juan. Córdoba es el lugar donde se fundó el primer observatorio de la Argentina, entonces eh, allí la carrera es donde mayor tradición tiene. La Plata eh, es también bastante, desde más o menos de la época, pero fue posterior y eh, San Juan es, es donde la astronomía es la carrera, es la más joven de todas. En esos tres lugares uno puede obtener el título de, de astrónomo, tanto en licenciatura como doctorado, y después otra posibilidad que existe, esto existe en, en todo el mundo, no solo acá, es eh, estudiar física, por ejemplo, en muchos lugares donde la gente por ahí no puede mudarse a, a, a estudiar astronomía donde, donde se dicta la carrera, uno lo que puede hacer es estudiar física y después hacer una orientación de, de astronomía, ya sea en su licenciatura o en su doctorado. Esto sucede también en, en muchos países del mundo. Eh, ¿Qué puede hacer un astrónomo? Bueno, un astrónomo... Eh, muchas de las personas que se acercan a estudiar astronomía la estudian para seguir la rama de la investigación, esto es hacer ciencia básica de astronomía, con, en, digamos, eh, manejarse con el método científico, es decir, plantear una hipótesis, estudiar un tema en particular, después contra, contrastarlo con los datos, y, y volver atrás y corregir algo si hace falta, o seguir adelante, más o menos esto se trata el método científico. Un poco es eso lo que se hace en la investigación, eh, hay muchísimas ramas de la astronomía, muchas son con muchos datos de telescopios, otras no tanto, pueden ser un poco más teóricas y más computacionales. Hay una gran variedad de, de ramas de la astronomía, y muchas de ellas están eh, relacion, muy relacionadas a, a la física. Eh, ¿Qué más puede hacer además de investigación un astrónomo? Bueno, puede trabajar en muchos de estos centros, eh, laboratorios, observatorios, eh, instituciones de ciencia, pero quizás más desde un lado técnico, eh, hay una, también de vuelta una gran variedad de posibles eh, trabajos más específicos en estos lugares. Eh, después también, por ejemplo, tenemos toda la rama satelital, por ejemplo, los astrónomos pueden estar relacionados a proyectos satelitales. Eh, hoy día, desde hace muchos años, eh, algunos años mejor dicho, eh, existe una rama que es eh, Data Science, se conoce en inglés, es como análisis de datos, y esto puede abrirse también a, a, a las empresas privadas, por ejemplo, eh, ya que los astrónomos físicos y otras ramas de la ciencia similares tenemos muchas herramientas computacionales donde podemos analizar y hacer estadística de datos. Eh, nos podemos dedicar a la divulgación, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. La divulgación tiene hoy día muchísimas ramas nuevas, sobre todo desde la existencia de Internet se abrieron muchísimas opciones nuevas. Eh, docencia universitaria podemos hacer, docencia en secundario, eh, talleres para el público, eh, observaciones para el público, muchísimas eh, cosas que podemos ofrecer al público también están, están incluidas en lo que puede hacer un astrónomo, y después los dejo también con que se pregunten ustedes, bueno qué más podría hacer un científico no? eh, con, con las herramientas que tiene de base ya sea astrónomo o cualquier otra cosa, eh, ¿qué más puede hacer un científico? O sea, tenemos muchísimas herramientas de, de, de poder analizar eh, hechos, eh, ser objetivos con, con, digamos, con lo que es mediciones de datos, eh, observaciones, estadística, análisis. Les dejo ahí una pregunta pendiente para ustedes para que lo piensen. Andy, ¿querés contar vos un poco de geofísica? Eh, bueno, dale. Eh, bueno. La geofísica es la ciencia que estudia nuestro planeta, pero estudia todos los procesos físicos que ocurren en él. Como habrán visto en los videos previos de la ciencia cierta, por ahí un día hablo de campo magnético, otro día hablo de volcanes, eh, es muy variada, es una ciencia muy variada, eh, ya que bueno, nuestro planeta es muy dinámico desde muchos eh, puntos de vista. Eh, bueno, ya nombré un par de cosas que puede estudiar la geofísica, eh, voy a mencionar algunas seguro me van a faltar a otras eh, los terremotos volcanes el campo magnético como había dicho el campo gravitatorio también la gravedad eh, eh, todos los movimientos de la tierra en el espacio y la interacción también que tiene el planeta con otros astros ¿sí? también por ejemplo eh, principalmente con la interacción con el sol la interacción con la luna eh, también bueno también se puede eh, eh, dedicar un geofísico, ahora voy a hablar un poco más sobre la salida laboral, pero eh, en lo que es la ciencia planetaria, o sea, también estudiar la física de otros planetas. ¿sí? Eh, y además hay una rama importante de la geofísica que es lo que se llama geofísica aplicada, que es toda la, eh, la utilización de métodos, o sea, eh, de estos métodos, de, de estos eh, conocimientos de procesos físicos que tenemos sobre la Tierra, eh, podemos utilizarlos, aplicarlos a la búsqueda de recursos naturales. ¿sí? Eh, entre estos recursos están el petróleo, que es importante, el agua, eh, y minerales. Eh, en, nuestra, en nuestro país la geofísica se estudia en tres universidades también, en La Plata, en la Universidad de San Juan, y la, es más nueva, digamos, la, la geofísica más nueva de nuestro país está en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. ¿Qué puede hacer un geofísico en lo que es salida laboral? Bueno, lo mismo que en astronomía, como dijo Cintia, nos podemos dedicar a la parte de investigación. Es, como dije, muy amplia, uno se puede especializar en muchas cosas. Pero, bueno, como dije, también hay todo, todo lleva a también una inter, un trabajo interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, como dije, podemos dedicarnos a estudiar... Lo, otros planetas, y ahí ya entra en juego eh, trabajar con otros astrónomos. Eh, podemos dedicarnos también a la parte meteorológica, y podemos de, de, de trabajar con meteorólogos eh, Después este, un montón de, de cosas que se pueden hacer en lo que es investigación. Y además está la parte eh, más, lo que da más crédito económico, por así decirlo, que es la parte más eh, de empresas o instituciones que, eh, busquen recurso, eh, que buscan recursos, como he dicho, ¿no? eh, la más Importante es la industria petrolera, pero eh, todos los geofísicos sí tienen cabida en todos estos ámbitos. Bien, buenísimo, gracias. Juan, ¿querés eh, contarnos un poquito sobre meteorología? Dale, buenísimo. Eh, meteorología, una definición rápida y sencilla, es la ciencia que estudia la atmósfera esta capa gaseosa que, que nos rodea y está encima nuestro y esto abarca desde lo más conocido que es el pronóstico y, y la pregunta que, que te hace cualquiera que recién te conoce si estudié meteorología que es cuando llueve, ahora en invierno es cuando se va el frío eh, desde, el, desde el pronóstico que es lo que más se conoce hasta escalas mucho más grandes como es el, el cambio climático que están nombrados últimamente hasta procesos de microescala que abarcan segundos, eh, que pueden ser, por ejemplo, estudiar la transferencia de calor entre el suelo y la atmósfera en los primeros centímetros. Es una, una rama que, al igual que la astronomía y la geofísica, tiene un montón de escalas diferentes, un montón, y a su vez lo que tiene es tiene un gran impacto en, en nosotros, en la sociedad. Las tormentas, las distintas inundaciones, los fenómenos severos nos afectan y y nosotros eso acá en La Plata lo vivimos en carne propia, y por eso también es una, es una ciencia que se tiende últimamente a incentivarse mucho para estudiarla y justamente entender y poder prevenir estos fenómenos tan, tan grandes. En cuanto a lo que es la, la salida laboral, tenemos una, la rama de la investigación. En la facultad este año se terminó de aprobar el doctorado en meteorología, con lo cual... Tenemos una salida de investigación en la facultad. Una cosa que me olvidé es, meteorología se estudia en La Plata, en la facultad, en la Universidad de La Plata. Se estudia en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Y en el 2017 se abrió en la Universidad de Los Cometringones, en, en San Luis. Así que también es, son pocos los lugares donde se estudia en el país. Y solo en La Plata y en Buenos Aires existe la posibilidad de hacer el doctorado. Con lo cual... Eh, es una ciencia que está como muy concentrada entre estas dos grandes ciudades. Y después, fuera de la salida de investigación, tenemos eh, grandes instituciones como es el Servicio Meteorológico Nacional o, o el INTA, todo lo que es referido a, a pronóstico. Después tenemos una salida laboral que es muy importante también, es en los aeropuertos. Todos los aeropuertos necesitan personal meteorológico para poder controlar el estado de, de pista y las condiciones meteorológicas para dar luz verde a que despegue o que no despegue un avión, por ejemplo. Y después a su vez hay una salida un poco más privada también, que es eh, en lo que es el ámbito del agro, todo lo que es el pronóstico semestral, se le llama, en lo que es eh, la planeación de cosechas, de, de cuándo sembrar, cuándo no sembrar, se tiene en cuenta, ahí son pronósticos más estadísticos, de si la estación va a ser seca o no va a ser seca, pero también es, es otra de las grandes salidas. Y la otra posibilidad es en el ámbito público, en lo que son los organismos de gestión, por ejemplo, como puede ser Defensa Civil, o en la provincia de Buenos Aires, el, la OPDS, que es el, el organismo que se encarga de custodiar la calidad de aire, por ejemplo, en, en la provincia de Buenos Aires. Así que tenemos como una salida bastante amplia, en lo que es eh, capaz a diferencia de, de Astro, que de las tres carreras es como la que está más, más reducida, por así decirlo. Claro, estaba pensando con lo que vos decías, Juan, que, eh, digamos, cualquiera de las tres carreras también, quizás yo no lo mencioné, pero por ejemplo, eh, Andrés ahora es Prosecretario de, de Extensión de la Facultad, eso es un cargo jerárquico, digamos, una autoridad de, de pública, y bueno, y eso también es una posibilidad, ¿no? Trabajar en gestión, ten, tener claro. diferentes cargos en instituciones públicas, eh, hasta uno puede llegar a una institución nacional también si quisiera, eh, todo lo que relacionado a, a, a esa carrera, incluso en, en entidades como CONICET o, o entidades provinciales como SIC en Buenos Aires. Eh, Juan, te quería hacer la pregunta del millón. <risa> hasta que En realidad una cosa que me pasa a mí cuando hablo de astronomía es que me preguntan sobre el clima, y tengo que aclarar que no es meteorología sino que es astronomía, la carrera que yo estudié. La pregunta del millón es: ¿hasta dónde uno le puede confiar el pronóstico? ¿Cuántos días? Yo siempre digo que más de dos o tres no, pero vos vas a saber mejor. Eh, ahora, con la, la cuarentena y la, la pandemia a nivel mundial, el, el pronóstico perdió confianza. Uno puede decir, bueno, que tiene que afectar la, la pandemia el pronóstico. Y sucede que a través de la, con la pandemia y la reducción de, de muchos trabajos, tenemos menos adquisición de datos. Entonces, los pronósticos se elaboran a través de, de modelos que se inicializan con, con datos adquiridos de superficie y, y de aviones. Entonces, la realidad es que acá en Argentina, un, el pronóstico, yo siempre digo que es confiable hasta 48 horas, más o menos. Ok. ¿En siempre condiciones cuando, normales? Eh, ¿En condiciones normales, eso? ¿Sin pandemia? Sin pandemia, claro. Para mí, sin pandemia, 48 horas... En cuanto a lo que es, si querés ver bien temperatura, si va a llover o no, ahora un pronóstico más estadístico en cuanto a si va a ser calor o frío, sí puedes confiar más días. Pero si uno quiere planificar si, por ejemplo, el cumpleaños lo hago adentro o lo hago afuera, te conviene mirar 48 horas antes donde, donde armas la mesa. Ah, bien. Ok. Bueno, gracias. <risa> Y, y bueno, creo que con esto ya estamos. Eh, les agradezco una vez más a los dos eh, por participar del ciclo. Eh, también, a, como decía Ana al principio, a todo el equipo de, de extensión y a todo el equipo de la facultad, eh, a todos los que están continúan trabajando y hacen posible que sigamos con las actividades que se puedan durante la pandemia. Y bueno, los invitamos el próximo lunes. Seguimos con Geofísica, ¿no? Sí. Me toca a vos. Buenísimo. Sí, sí. Bueno. Bueno. Eh, nada, les deseamos buen día, les eh, enviamos ánimos para lo que nos queda, de, ojalá no sea mucho de, de esta situación, y bueno, les enviamos un gran saludo.